Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección del día de hoy, la número 29. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué. ¿Por qué nada de lo que ves tiene significado alguno? De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las que van a venir. La idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente, Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del Universo, y lo que comparte el propósito del Universo, comparte el propósito de su Creador trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras seis sesiones de práctica de dos minutos cada una deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección que, en el caso de la idea de hoy, puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero. Dios está en esta revista. Dios está en este dedo. Dios está en esta lámpara. Dios está en ese cuerpo. Dios está en esa puerta. Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor Mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Y David nos dice. Hoy damos otro largo paso hacia la visión. La visión de Cristo. Ver de verdad. La idea de hoy es una idea unificadora. Nos dice el Espíritu Santo que hay una manera de mirar al mundo, que lo incluye todo, que es holística, que va más allá de toda idea de objetos separados, gente separada, conceptos separados, imágenes separadas, que nos lleva a un estado mental serenísimo, cuando dejamos ir el aparente primer plano de separación y nos sumergimos dentro hacia una conciencia muy, muy unificada. A primera vista, esta idea de que Dios está en todo lo que veo puede sonar como panteísmo, a la mente no entra nada. El panteísmo es un sistema de creencia y una filosofía según los cuales Dios reside en los objetos, pero como señalan las lecciones de ayer y de hoy, nada existe realmente en sí y por sí mismo separado. Definido por una ubicación en el tiempo y el espacio, un tamaño, una forma una textura, un olor, no hay nada que exista en sí y por sí mismo. Ni seres humanos, ni árboles, ni montañas, ni nubes. Se podría pensar inicialmente en el mundo como un tapiz, un tapiz muy grande o un edredón de retales entonces los hilos o retales individuales empiezan a disolverse y a fundirse en un todo unificado, sin líneas de distinción. Nada que distinga a nada de ninguna otra cosa. Ayer nuestra lección hablaba de quitar todas nuestras ideas y conceptos de una mesa, para ver que una mesa comparte el propósito del universo entero. Y con la lección de hoy, Dios está en todo lo que veo, empezamos a retirar todos los significados y distinciones, todas las definiciones del mundo percibido. Hoy nos decimos, a nosotros mismos que vamos a mirar a todas las cosas con amor, agradecimiento y con una mente abierta, que vamos a experimentarlas con el corazón, el núcleo de nuestro ser, de una manera que lo incluye todo. Puesto que somos uno con Dios, podemos ver el mundo de manera unificada. Si Dios es uno, seguro que podemos ser lo bastante humildes para abrirnos a primero ver el mundo como uno, un mundo que no ha sido eliminado de nuestra mente, está unificado en nuestra mente. Este es el campo cuántico del que se habla en la física cuántica, conectividad unificada, pura conectividad. Sin interior, ni exterior. Todo perfectamente conectado. Perfectamente unificado. Así que practicamos con lo que percibimos. Dejamos que nuestros ojos miren el mundo alrededor. No hacemos ninguna distinción entre nada de lo que pensemos, entre nada en lo que se detengan nuestros ojos. Como nos dice Jesús, la lista de objetos debería ser tan libre de autoselección como sea posible. Podemos aplicar esta idea, Dios está en todo lo que veo, a cualquier cosa concreta que percibamos, a todo lo que hay cerca de los ojos del cuerpo, un iPhone, un computador, un ratón, un vaso con agua, un reloj, un escritorio y luego mirando los árboles, los autos y la calle. Deja que se utilice todo, sin ningún orden especial, sin ninguna lista en particular. Utilicémoslo de manera inclusiva, con el sol, la luna y las estrellas, con las lomas y las montañas, árboles y flores, animales. Permitamos que la lista lo incluya todo, cualquier cosa que venga a la mente. Dios está en la yema de este dedo. Dios está en esa vela. Dios está en esta planta. Dios está en la madre, el padre, la hermana, el hermano. Dios está en padres e hijos, en el gobierno, en la comunidad, en la familia. Nos sumergimos ahora profundamente. Diciendo, Dios está en todo lo que veo.